Hola, soy José Miguel Pecho, soy el creador de eh, la serie Bueno, Manuel Sotería, este, una producción independiente de Lima, Perú. Quizá hay personas que solo piensan mucho y se dañan a sí mismas haciendo eso. Yo pensé que siempre iba a estar bien. Sí, yo también. Hace uno cuando la idea de la serie en su primera temporada al menos surgió porque justo en, en ese momento de mi vida del 2012 coincidió que todos mi grupo de amigos y yo estábamos completamente solteros y hacíamos locura y media y salíamos a bares a tomar a, pues, salíamos, ellos salían con un montón de chicas y a mí me, me estigmatizaba siempre como que era el Chico Pavo, soltero Y nada, cogí todas esas, estas historias que viví con todos ellos Las compilé y también inspirado porque justamente había terminado una relación importante en ese momento eh, Y salió la serie Creo que una web serie para que sea exitosa tiene que ser hecha con corazón Porque si no es hecha con corazón entonces no estás haciendo cualquier cosa porque si, si la historia y los personajes no tienen este, ese sabor a, que de repente a lo que viven sí si pueda sucedido en la realidad, este, entonces no empatiza con esos personajes. Si no han visto Manda es una serie hecha para gente con el corazón roto. ¿no? Pero no, no como para echarse a llorar, sino para este, ver en perspectiva cómica, este, cómo uno podría verse cuando está con el corazón roto, y las locuras que alguien puede hacer cuando uno está soltero, este, es muy gracioso verlo en perspectiva, y es un poco también como terapéutico ver eso, y es, eh, creo que por eso también es una comedia, porque ayuda bastante. Creo que esta plataforma colabora bastante a que cada vez se conozcan más eh, contenidos que se hacen. Sean independientes, sean amateurs, sean profesionales, creo que es importante que nosotros como realizadores este, conozcamos todo el demás que se está haciendo, al menos. Y también al espectador le ayuda bastante a tener una, este, un, una, una, una variedad de cosas que tener eh, para ver, este, aparte de, de alguna oferta televisiva que pueda existir. Porque al menos acá en Lima hay un problema muy grande de, de contenidos televisivos que casi siempre son los mismos. Y hay muchas quejas de, <coughs> hay muchas quejas de eh, por qué siguen haciendo lo mismo. Porque funciona, al menos para las masas, pero otros nichos están buscando otras alternativas y la, la web está haciendo la respuesta. Y creo que plataformas pues, como esta son muy importantes. Casi.